Ella me dijo te aceptaré y Te soñaba mi corazón Y por la noche ya te esperaba Porque te ha sido mi doce amor Y como un beso lleno de amor Ya te entregaba mi corazón Porque yo quiero mi morenita Estar contigo es mi ilusión María, María, María Elena María María, linda morena María, María, María Elena María María, Elena, María, María Andale, y baila le sabroso. Rojo. qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tiene tus ojos Ven a mi brazo, linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por la noche ya te soñaba Yo ya deseaba darte mi amor Ya me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María, linda morena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 porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre daré. María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María, María linda morena Un saludo para el amigo Romero ¡Se compa!